tenemos el algodón impregnado de alcohol que con el que vamos a hacer la limpieza del área que vamos a, a donde vamos a tomar la muestra eh, preferiblemente se toma el dedo anular porque tiene una piel más sensible y es más fácil de atravesar por la aguja hacemos una limpieza de toda el área del dedo luego tenemos la lanceta que al girar la tapa eh, queda el descubierto la aguja el dedo hacemos presión mucha presión este y para antes de pinchar hacemos un solo pinchazo fuerte y soltamos la aguja debemos colocarle la tapa para evitar eh, accidentes Luego tenemos la pipeta para recolectar la muestra de sangre, la gota de sangre. Ella tiene un bulbo en la parte de arriba que al apretar y colocarlo, hacemos presión un poquito para que la gota sea más gruesa y eh, colocarla encima de la gota apretada podemos absorber. La colocamos y soltamos. Colocamos las dos gotas que indica el procedimiento del reactivo. Luego tenemos el buffer, que es una solución eh, que nos permite eh, establecer un pH adecuado para que se establezca la reacción antígeno-anticuerpo, además que diluye la muestra para que llegue a la zona donde está el antígeno. En estas indicaciones, el buffer son dos botas, como recordamos, en posición de 90 grados sin tocar la muestra para que no haya contaminación. Una, y dos